El Alfa rompe el silencio. Señores, el intérprete de música urbana, nuestro amigo El Alfa, dijo de toda la entrevista que le realizaba en el programa a los Foques Radio Show, donde fue preguntado sobre el movimiento urbano nacional y sobre varios artistas dominicanos. Señores, vamos a tenemos por ahí la, la, la entrevista. Vamos a escuchar. de Rochi. Yo hace. Es. Palabra bíblica ahí. Ha, ha, ha tirado. El hombre. El hombre, el alfa. Se nota, no se nota que está a otro nivel totalmente. Sí, totalmente sí. está despegado del movimiento de RD. Yo le tenía mucha admiración a la Claro, no. Ahora lo admiro más. No, claro. Y la, y la verdad, porque. Rochi. Se vio ha, muy maduro. Ha, pues para mí, para mí. Rochi tiene mucho talento, ¿tú entiendes? Y tiene suerte, suerte acompañada de talento. Fíjate. Pero hace música desechable. No, pero fíjate que Rochi tiene mucha lírica, tiene muchas letras, incluso no, más no, no, que no. el y, alfa. Y que, y que todo el que se da su cantinazo y anda en la calle... Quiere venderlo rular, como si es fuera no, un lujo. No, no, no, también se identifica con Rochi, porque Rochi habla de higuero, de que está pasando trabajo, colado, de, de, del tigre que se enamora. Y eso es lo que se está viviendo en este país, ¿tú entiendes? En el bajo mundo. Pero el Alfa hace tiempo que el Alfa despegó. Ya el Alfa llega a Venezuela y tiene que contratar 20 seguridad para ir a caminar en Venezuela, en, en México, donde quiera, porque un artista ya internacional. Y mire cómo él le demuestra que no está en él. Dándole su apoyo y deseándole vida. Que está para su número, que está para su negocio. ¿A que le dicen Lambón? No importa. Él claro, está para claro. su pauta que se la ha ganado joseándola. Claro, así mismo es. Y, y hay que dársela. Claro, mire esa bachata que tiene con Camilo. Yo no, no, entiendo pues, que Rochi debería este coger todo, toda esa entrevista claro. del no, Alfa no. como un consejo. Yo creo que Rochi debe limpiarse. Para superarse, eso, exacto, de limpiarse. Y limpiarse. limpiarse. Sí. Claro, y hacer. Pero mi, mi, mira dónde donde le está cayendo atrás Aracakico al Alfa. se entiende? ya grabó con él, ya lo estoy viendo en, en reuniones y, y en par y colándose. Colándose. Mira, y Kiko no se diga porque Kiko está. Ahora que tú mencionas a Kiko, de, de. Algo, que, algo que me gustó mucho de la entrevista del de Alfa es que él decía que tú lo ves que desde que cogen un poquito de fama eh, quieren salir a explotar dinero, a, a salir para la calle, a hacer desórdenes. Claro. Él claro. dijo: Yo no estoy para eso, yo estoy no. para mis números. Y qué bueno, yo entiendo que deberían cogerlo como consejo el mismo Rochi, que a mí me gusta mucho. Cogerle este, estos consejos del alfa, que prácticamente la entrevista la, la dio. Fue un conversatorio, como decía Santiago Matías, claro. y fue prácticamente dándole consejos a sus demás compañeros del género urbano. Eh, no, es así, es así, le deseamos mucho, mucho. Él suelta. le decía también, ahora que tú mencionas a Jaraca Kiko, que para tú tener esa pegada y ese éxito debes desprenderte. Eh, en el momento de tratar negocios, debes salirte del personaje, porque todo no es personaje. Y, y tú puedes tener tu personaje encima del escenario, pero cuando se trata de dinero y de negocio, una vez que, gente que te vea con un concepto eh, loco, o como que no te veas tu cabeza bien bien bien puesta, bien afianzada, entonces no va a querer negociar contigo. No, no, claro, así es. Y de, debieran todos tomar ese ejemplo usted tiene que enfocarse yo mismo no, no estoy respondiendo en Instagram ya cuando me dicen, bien, de bien, que no. el que tiene futuro tiene que, que cuidar claro claro sí. el que tiene esto futuro esto que lo tiene que cuidar hubo uno ahí que dijo, que qué es esto qué qué qué sí qué okay, okay. entonces le di para arriba y seguí sí, ¿No? Sí. porque no estamos gente ¿no? hay que llenarse de buena vibra para sí. de las 4 de la tarde sí, sí, sí, en Cibao entonces vamos a pasar